Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy voy a mostraros un software que se dedica a trasladar cualquier texto en uno de los 65 idiomas que tiene, ya sea con una voz masculina o con una voz femenina. La inteligencia artificial está avanzando muy rápido y, se escuchan cada vez mejor, cada vez menos robóticos y te va a servir sobre todo si, si tienes robots en, en tu negocio eh, sobre todo con respuestas telefónicas esto viene muy muy muy bien porque lo vas a poner en el idioma en el que tú quieras además te va a servir para cualquier tipo de video o audio no sé si quieres leer un libro o lo que sea lo puedes subir y generar ingresos también con tus audios mp3 es muy sencillo, tan fácil como elegir el idioma y la voz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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que guardes estos videos en tus listas de reproducción favoritas y sobre todo a que compartas, a que compartas el conocimiento para que lo pueda aprovechar el máximo de la gente posible. Y sin más dilación, vamos a ver este software que se llama Vortio este es Vortio, así se llama el software y nos va a permitir convertir nuestros textos a audios mp3 una vez estando en mp3 bueno nosotros podemos hacer lo que ya nosotros querramos cuál es la diferencia con otros softwares de audio de, del mismo estilo bueno pues este es de un solo pago hasta un millón de caracteres un millón de caracteres. Tú vas a poder transformar tus textos cortos en fabulosos audios y lo bueno que tiene es que la inteligencia artificial cada vez está más avanzada y se oye muy poco robótico con determinadas voces. Además tiene 65 idiomas y tú vas a poder trabajar en cualquiera de ellos. Mira utiliza el potente editor. Ahora te voy a mostrar el editor por dentro. Transformar mis textos. ¿Qué puedes hacer con Bortio? Crear contenidos, puedes hacer tus contenidos más accesibles, utilizar tus audios para videos. Ahora que están de moda los shorts o los tiktoks o lo que sea, tú puedes hacer esos audios por separado. Sobre todo si no hablas inglés o no hablas francés o no hablas alemán, puedes copiar esos textos con un traductor y no hace falta que hables, que los digas tú, Bortio te los convierte. Te pone también para e-learning. Puedes crear vídeos para aprender, ya sea explainers o de cualquier tipo y poner los audios a medida. Y también dice que puedes usarlos para audios naturales y cálidos para dar respuestas automáticas a tus clientes o a tus bots de venta, que también existen. Ya has visto que en muchísimas empresas nos saltan los robots cuando llamamos. Bueno, pues mira, también podemos hacerlo nosotros. Que podemos hacer locuciones similares a las humanas. Voy a ver si podéis oír algo. Voy a habilitar el audio en el ordenador. Esta es una prueba para ver si este software es bueno para hacer algún tipo de audio para mis futuros vídeos. No sé si lo escucháis. No espero que sea perfecto, pero al menos que entienda un poco lo que es el marketing digital o el marketing de afiliados para hacer un buen vídeo. Cortito. Vamos allá. Suena bastante bien y voy a poneros el otro. Este es en voz masculina. A ver si lo escucháis. Esta es una prueba para ver si este software es bueno para hacer algún tipo de audio para mis futuros vídeos. No espero que sea perfecto, pero al menos que entienda un poco lo que es el marketing digital o el marketing de afiliados. A mí me gusta, me gusta porque está bastante bien lograda las voces y tienes un montón de opciones para el audio. Te voy a presentar Vortio. Bueno, vamos a ver lo que, lo que cuesta. A ver, empieza ahora. Ah, nos dan, nos piden primero esto. Y luego nos da el precio, pero creo que está en 37 dólares pago único. Vamos a ver Vortio. Esta es la interfaz de entrada, Vortio. <ríe> está en fase beta. Yo tengo ya la versión reseller. Mi lista privada lo va a tener completamente gratis. Van a tener acceso gratis a este software para que puedan hacer sus audios y subirlos donde ellos quieran, en cualquier idioma. Y ahora vamos a ver cuál es la funcionalidad de Vorteo. voy a poner mis credenciales entramos esto es mira tú vas a tener gratis un millón de caracteres un millón te va a contar los caracteres en, en todos si pones una coma esa coma cuenta como un carácter si pones un punto ese punto suena como un carácter tienes dos formas de hacer la grabación ya sea la estándar o con voz ahí yo suelo usar la estándar, pero puedes usar las, las voces de inteligencia artificial. Eliges un idioma, lo primero. Puedes usar cualquier idioma, el que tú quieras. Por ejemplo, si tienes un texto en inglés y lo quieres leer en inglés, bueno, pues en inglés o lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un texto en español, pero quiero grabarlo en inglés para mis videos en inglés. Así que voy a, voy a elegir el inglés de Estados Unidos, inglés. Y aquí vienen las voces y vienen los ejemplos de las voces. Por ejemplo, Ivy. No lo vais a escuchar, ¿eh? Estos primeros son voces infantiles. Luego ya vienen voces masculinas. Y así vais probando con todas. Estas son las ahí. ¿Veis cómo va cambiando? Está bastante bien. Y aquí ponemos el texto. Vamos a suponer que yo no sé el texto en inglés. Pues me voy a ir al traductor de Google. Translate. Y ahí voy a poner mi texto en español y que me lo traduzca al inglés. Voy a poner, por ejemplo... Este es un video explicativo para un audio especial. Punto y aparte. Y vamos a poner escúchalo con tranquilidad dos veces. Luego voy ve a dormir, <ríe> por ejemplo, ¿vale? Y ya lo tenemos. Lo voy a copiar. Me voy a Portio. Ahí está. Y en cuanto yo le dé aquí al sintetizar, me va a empezar a eliminar los caracteres. ¿Ves? Me pone 94 caracteres usados. Estos me los va a borrar. Y puedo subir hasta 3.000 caracteres juntos. 3.000 son muchos. Puedo adicionar pausas. ¿Ves? Aquí dice adicionar un segundo de pausa. O adicionar un segundo de pausa. Puedo adicionar las pausas que yo quiera. Vamos a poner aquí un segundo. Aunque un segundo es mucho. Aquí otro segundo. Y ya está y puedo darle el previo hasta 50 caracteres no lo vais a escuchar vosotros yo os lo sigo subiendo Soy <risa> bastante bien pero vosotros no, no sé si podéis escucharlo ahí está, lo voy a grabar sintetizáis Sintetáis. y lo está sintetizando, ¿Veis? aquí ya lo tengo eso es todo puedo escucharlo o descargarlo eso está genial, porque hay muchas aplicaciones de este tipo pero todas te piden un pago a cambio de esto todas las que están gratuitas en internet Dicen que es gratis, efectivamente es gratis, te lo convierte en gratis. Pero cuando lo quieras descargar, entonces te piden un pago. Entonces, eso ya no nos no gusta demasiado. ¿vale? Pero aquí tú lo puedes descargar sin ningún problema. Lo voy a descargar y lo voy a poner en, en una página para que lo veáis porque no me va a dejar YouTube subirlo. Escogí una voz de niño. Lo escucharéis de fondo que lo descargaré. Ya está. Está muy bien, la verdad. <risa> Veis, aquí lo guardáis ya como un, un audio. Y se acabó. Se guarda en mp3 y ya lo podéis usar para lo que vosotros queráis. Y es así de sencillo. Eh, Bortio no necesita nada más. Voy a, re a refrescar la página para que veáis cómo me está descontando los caracteres que aquí puse. 166 caracteres. Todavía me pone el millón, así que voy a refrescarlo. Aquí lo tenemos, ¿veis? 999.834 me quedan. He usado 166. Son muchos, son muchos caracteres, así que podéis hacer muchas cosas. Luego vienen las herramientas, el profile, cambiar el password, las notificaciones, eh, son las partes del pago, los tickets y poco más. La verdad es que no hay mucho más que hacer con este software. Es muy sencillito y yo lo estoy usando personalmente para hacer audios en inglés y subirlos a los vídeos cortitos, a los shorts de YouTube o a mis TikToks o algunos de Instagram que tengo cuentas en inglés para eso lo estoy utilizando y me está funcionando bastante bien las voces son bastante buenas yo suelo usar voces masculinas porque las creo un poco más depuradas pero tú cuando lo veas, si estás en mi lista privada ya sabes dónde está te vas al sitio donde tenemos todos los freebies, te haces tu cuenta y puedes empezar a trabajar en el momento en que tú quieras y darle vida a a este tipo de programas, bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este software. Insisto, mi lista privada lo tiene gratis. Y si no estás en mi lista privada, también te voy a dejar esta página para que lo compres a un precio muy, pero que muy bueno, porque soy reseller y yo puedo venderlo a un precio bastante bueno y que empieces a sacarle provecho con los vídeos cortitos que tengas por ahí, o cualquier cosa, cualquier traducción, que necesites un audio, bueno, pues te va a servir. Sobre todo los robots, a mí esto me gustó mucho. Voy a intentar hacer alguna prueba con esto, y luego subir un vídeo para que lo conozcáis. Te voy a dejar los enlaces en la descripción. Y si no estás en mi lista privada, ¡hombre! Es el momento de que te suscribas, para que tengas muchos freebies muy buenos como este, y otros que he sacado súper buenos, por un precio realmente mínimo, sin tener que pagar absolutamente nada más. Bueno, Marketer, espero que te haya gustado. Lo vamos a dejar hasta aquí. Te invito una vez más a que compartas este video, a que le des like si te ha sido útil y a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Te recuerdo una vez más que en la descripción tienes todos los enlaces que utilizamos en este video. Y sin más, Marketer, lo dejamos hasta aquí deseándote un muy buen día y recordándote que este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!